Hola amigos, bueno bienvenidos al local, vamos a mostrar un poquito lo que son termos eh, y mates que tenemos disponibles en el local. Termos, eh, por ejemplo mates, perdón, tenés así en algarrobo y alpaca, muy lindos, estos estaban en falta, volvieron a aparecer, excelentes, bien bien terminados, un mate que a mí me encanta. El clásico camionero, que ¿sí? está muy de moda, bien grande de calabaza, con la virola tenemos de acero inoxidable o de alpaca con la bombilla muy copada y forrado en cuero y cocido, ¿no? Eso se todo a mano con los uruguayos, los mates. Después los clásicos, así que están muy de moda ahora de eh, acero inoxidable. Son dos capas de acero inoxidable térmicos, ¿sí? Con vacío en el medio, como los termos, para que conserven la temperatura y dure mucho más la yerba, ¿sí? Tenés así en Explorer, sus dos modelos, en Coleman, que tenés este modelo y este otro modelo más grande, que vienen en varios colores para combinarlo con los termos, ¿sí? En calabaza y alpaca, ahí tienes otro modelo de algarrobo. Y lo que es termos, acá tenemos un poco, por ejemplo, lo que es Jormi, que tenemos en un litro y en un litro 300. Este es un termo que ya, un clásico que anda muy bien y tiene muy buen precio. El Doite, un excelente, excelente termo que, fíjate el detalle, viene con una funda de neopren, que está muy, muy buena la funda. En este caso en negro viene en algún otro color más. Está, lo sacamos, este es el de un litro clásico, te lo mostramos clásico, pero bueno, de excelente calidad, obviamente con repuestos, ¿sí? el termos, de la marca termos, ¿sí? para aquel que, no, aquel que no conoce esta marca es justamente por la que conocemos a los termos con ese nombre, por esta marca, es una marca que tiene, que es muy longeva, muy antigua y eh, son de excelentísima calidad, hay varios modelos de la marca termos, también de un litro, en waterdog, acá pusimos el obus en color ¿viste, gris, que está muy bueno como un martelado muy muy lindo pero tenemos toda la línea de Water 2 completa así que bueno se pueden acercar a verla eh, los de Explorer lo mismo que tenemos con manija y sin manija en un litro y en un litro 300 acá pusimos el Broxol este por ejemplo el Broxol es un termo muy económico ¿Sí? Siempre hablando de termos con garantía. Bueno, y el clásico de Coleman. Bueno, que mucho para hablar del de Coleman no hay que decir. Este, por ejemplo, es el de un litro 200. Que viene en varios colores. Un clásico y realmente, bueno, un caño. Calidad superlativa. Hasta 37 horas conserva conservar agua Bueno, los esperamos en el local. Consulten por, los, por las redes sociales o por teléfono, como quieran. Y bueno, acá estamos para asesorar.